Hoy, en Noches de Census, Reciclo y las Sociedades Civiles. Presenta maestro en impuestos Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, maestro Francisco Yáñez Ledesma.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 de Census, Reciclo y las Sociedades Civiles. Presenta Maestro en Impuestos Pedro Carlos Ramírez y como invitado especial Maestro Francisco Yáñez Ledesma. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches. Ya los saluda su servidor Carlos Ramírez en esta nueva emisión de Noches de Census, hoy 19 de julio del año 2022. Pues ya estamos aquí para platicar de estos temas tan interesantes. El día de hoy pues es un tema que... Que, que reprogramamos por ahí por ciertas circunstancias, pero pues me habían estado preguntando también ahí en redes sociales que para cuándo, para cuándo, y pues se llegó el día también para poder platicar de este tema, yo creo que muchos estamos esperando eh, platicar del reciclo y las sociedades civiles en este caso, y pues vamos a tener de invitado al maestro Francisco Yáñez Ledesma, que pues ya lo conocen también, ya ha impartido algunos cursos aquí en la familia Census, ya es parte aquí de la familia Census, y pues vamos a, a recibirlo con este tema de el reciclo y las sociedades civiles, un tema que da mucho de qué hablar, hay muchas eh, incertidumbres, muchas preguntas todavía ahí sin, sin responder, y pues el día de hoy vamos a estar tratando ese tipo de de asuntos que yo creo que a muchos todavía nos siguen preocupando, nos siguen ocupando con respecto al régimen simplificado de confianza, en este caso para personas morales y específicamente para las sociedades civiles. Puede ser bienvenido maestro Francisco Yáñez, me voy a permitir presentarlo, leer parte de su semblanza académica, el maestro Francisco Yáñez Ledesma es licenciado en contaduría eh, por la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene posgrado especialidad en fiscal en la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado también maestría en administración de contribuciones en la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador de la revista consultorio fiscal en el área de personas morales. Socio director de impuestos del despacho Aletos y Yañez Sociedad Civil participante en programas de radio y televisión, TV UNAM, Radio UNAM, IMEF TV, Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, formó parte de la Academia de Fiscal de la Facultad de Contaduría de la UNAM y es expositor en cursos de diplomados en diversos institutos. Pues bien, maestro, siempre es un gusto tener, eh, y más que nada el día de hoy, aparte de, también ya de la familia Census, ya lo hemos visto varias veces por Ay. acá, en, en, en Rompiendo Paradigmas. Hace rato antes de entrar al, al aire le preguntaba yo si ya había estado por aquí en este programa, pero es la primera vez que tengo el gusto y el honor de poder entrevistarlo, de poder platicar con usted de este tema del reciclo y las sociedades civiles. Pues sea bienvenido maestro, le dejo los micrófonos para que podamos saludar a nuestro, a nuestro querido auditorio que ya se está conectando y pues también les vamos a pedir que puedan replicar esta señal para que pues seamos más los que podamos enterarnos y podamos aprender con este tipo de pláticas. Maestro Pedro, la verdad que muchísimas gracias por la invitación y la verdad que en un tema muy interesante que ha causado mucha polémica porque sí pensábamos que pues este régimen simplificado de confianza pues iba a ser un, uno de los esquemas más esperados en los contribuyentes eh, que van iniciando, que iba a sustituir, pues bueno, ese esquema que teníamos hasta el 2021 de la opción de acumulación al cobro, y donde pues, los despachos fueron realmente representantes de ese esquema y ahí estuvieron en un esquema que tuvieron pues bondades que ya han tenido en una base de flujo de efectivo, que esto que se amplía a una base de hasta 35 millones, pues se escucha muy interesante la figura de una sociedad civil, pero ha sido sumamente polémico el tema de, sobre todo que la, una de las principales deducciones el anticipo de los remanentes distribuibles, que es de lo que más se ha utilizado, una figura que está en ley, una figura que ha permitido transparentar el pago del impuesto de los socios y eh, de la sociedad civil, pues de alguna manera nos encontramos con una pregunta frecuente que no es ni resolución miscelánea, no es ley, es una pregunta frecuente y la cual el número 6 indica puedo deducir los anticipos del remanente deducible y con una respuesta eh, que llama mucho la atención, que, que dice no lo pueden deducir, los deducibles son los siguientes y pues bueno, es una situación de si no puedo deducir los anticipos, entonces ¿de qué manera voy a remunerar a un socio de una sociedad civil? Y yo creo que va a ser uno de los temas muy polémicos que vamos a platicar porque despachos vamos a encontrar eh, de profesionistas, de diversos, de abogados, de contadores, de arquitectos, eh, mixtos, la verdad es de que sí es una profesión que, que vamos, puede desempeñarse muy bien desde una sociedad civil y que la figura en el título 2 pues bueno, eh, la maneja, la lleva con ciertos eh, beneficios, pero que este esquema del reciclo, vamos a encontrarnos en muchos casos, bien pudo, pudo haber sido algo en lo cual tuvimos hasta el último día de enero de este año para poder hacer un posible cambio pero la verdad es que eso de hacer un cambio a medias porque la verdad habla, eh, habla el artículo 206 que la persona moral de ingresos menores a 35 millones de pesos deberán contribuir y es un título de estímulos fiscales y en un título de estímulos fiscales donde lo lo avientan a los últimos artículos de nuestra ley del impuesto sobre la renta. Ahí nos mandan esta figura de lo que es el reciclo de las personas morales. Y en ese reciclo, pues bueno, debería de ser muy bienvenido, muy esperado, este en estímulos y va a ser algo pensando que todos van a querer aprovechar el estímulo. Pero vamos, hoy vamos a tener para poder platicar muy bien este tema de cómo puedo remunerar a un socio. Si la figura de una pregunta frecuente que nos dice no lo puedes deducir, y, y lo cual también ahí me gustaría ver en qué nivel se encuentra la pregunta frecuente con respecto pues bueno, también a la resolución miscelánea, a lo que son a lo mejor la ley, el reglamento, y que realmente es una pregunta frecuente la que nos quita la posibilidad de la deducción. Y con ello, las preguntas frecuentes han servido para que cuando hay un tema de interés, un tema que causa polémica, pues la autoridad, antes de lanzar un criterio, pues a lo mejor conteste una pregunta frecuente y logremos tener una tranquilidad de cómo resolver un tema. Y aquí es una pregunta frecuente que sabríamos que podría ser la actuación de la autoridad, no considerar la deducción de un anticipo. Y figura con la cual también me gustaría ahí comentar que con esta, pues vamos, ha sido una de las principales formas de remunerar hasta el 2021. En 2022, yo no creo que, que alguien con el miedo de que con esa pregunta lo siga llevando a cabo, como diciendo, no va a pasar nada, me la juego. Porque la verdad es de que sí, la autoridad en cualquier momento, los temas, es un esquema que, que viene mucho en el prellenado de declaraciones. Información que, de acuerdo a lo que nosotros llenemos en comprobantes fiscales, quedan prellenadas las declaraciones en un impuesto sobre la renta simplificado, en un IVA simplificado, y el tema de manejo de un comprobante de nómina, y que no es nómina, pero que el comprobante así lleva el nombre de un comprobante de nómina, y que es una figura totalmente asimilable a salarios, en el artículo 94, fracción 2. Que viene como con una correlación a lo que tenemos en las deducciones del artículo 25. Allá se conectan muy bien la deducción, la última fracción del artículo 25 con la fracción 2 del 94. Y por un lado, a una le permiten la deducción, y por otro lado, le dicen el procedimiento de asimilar, de retener un impuesto, de pagarlo como si fuera una figura dentro del capítulo 1 de sueldos y salarios, es una asimilable a salarios, que no lleva subsidio al empleo, la figura que lleva un procedimiento de tarifas, que con esto, la verdad es que era un procedimiento muy noble, y la figura, vamos, ahorita está muy polémica, el tema de de seguirla usando. Usarla yo, la verdad, la vería un tanto riesgoso, la verdad, no me agradaría mucho el uso ante una pregunta frecuente, pero nos salen otras preguntas en relación Oye, ¿y qué posibilidad habría en el manejo de otras figuras donde esta es una figura independiente? Es una figura que no es, no es subordinada porque al final son socios de una sociedad civil. Y el hecho, la figura siempre ha sido un tema polémico, la figura de una autocontratación, contratar directamente a los socios, que sean ellos los que presten servicios, que sean ellos los arrendadores, los dueños de marcas y cobren derechos de autor, regalías, es una figura que la autocontratación es mal vista, pero no está prohibida, con un buen contrato y manejando muy bien lo que se desarrolla con esto, y a lo que me refiero es, al hablar de buen contrato es por el tema de que vengan elementos de qué es lo que se maneja y de carácter independiente y que se busca la manera, también la retención que viene, en servicios profesionales no es de las más bajitas, es un 10% de ISR, dos terceras partes de IVA y una figura que de alguna manera había sido sumamente polémica. No se usaba porque estaba la figura de la fracción 2 del artículo 94. Vamos, ¿quién usaba en 2021 cuando había una figura directamente de asimilar a salarios el anticipo? Ahí nadie la había volteado a ver. Pero ahora que tenemos esta figura, ¿qué sucede en el sentido de manejo de, de figuras que pueden llegar a ser independientes o pueden ser subordinadas? También ese es otra, otro punto donde hemos volteado a ver los despachos. La figura de una relación subordinada es una relación laboral que sí conlleva el hecho de que seamos socios, no nos limita al tema de, de pago de cuotas al seguro social. El pago de cuotas está limitado a socios capitalistas y entendiendo por el socio que aporta y por el dinero que recibe vía dividendos o entendiéndose también la figura de quien lleva una administración única, pero una figura que si yo establezco una figura de nómina y el tema de que incorporo ahí en esa nómina también a socios, pues también estarán dentro de una figura que estarán con todo el tratamiento de una nómina, recibos y habrá con ello un tema que también va a ser, pues, de alguna manera, eh, con retenciones. No me podrían decir que en un despacho, pues, no hay nómina, hay trabajadores, hay personas que están los eh, gestores, secretarias, administrativos. Y la figura de los socios, pues, vamos, era una figura que está en la ley de renta para el título dos pero no se va a utilizar o va a ser polémica la utilización y así lo nombraría. Polémica porque en realidad no es la ley la que dice no se puede. Es una pregunta frecuente y es de criterio y es un tema. Algunos despachos lo que hicieron fue irse al amparo y también con el amparo que tenían también eh, dentro de los eh, días siguientes eh, a la publicación de la ley a la entrada en vigor, al momento en que tuvieron el primer pago y de considerar los tiempos, pero la verdad lo del amparo podía resultar caro en un despacho pequeño, porque sí, si bien un, un amparo podía salir en un ejercicio en un año, el amparo podía costar, eh, consulté con amigos y me decían de trescientos, cuatrocientos mil pesos, y entonces imagínense el repartir anticipos donde para que el beneficio fuera mayor, el beneficio de haberme amparado, pues bueno, debí de haber repartido anticipos alrededor de un millón o mayores a un millón para que el impuesto que se pagara por la asimilación, pues absorbiera en lo que estuviera pagando a lo mejor en, en servicios eh, que venían ahí en un, en un medio de defensa. Entonces, ha sido una situación, ha sido con eso golpeada una sociedad civil, porque la verdad, si bien el beneficio de la acumulación al cobro se mantiene, aquí van a tener la posibilidad, no, no tenía límite la sociedad civil, podía ser una sociedad civil de 35 millones, de 40 millones, 50 millones, y podía seguir con una acumulación al cobro. Era realmente la deducción donde del principal deducible, pues ese anticipo. La verdad es que también hay otros deducibles, los deducibles que tiene como tal, pues bueno, sería todo lo que eh, le sirva como un costo, serían el costo de los honorarios, el costo de la nómina, el costo de los servicios que pague, los servicios, el arrendamiento, la luz, las computadoras, si bien hay una ventaja muy buena, quiero comentar, este es un punto que nos ha, nos ha afectado mucho, pero también quiero comentar lo bondadoso que va a ser la deducción de inversiones una deducción de inversiones que tiene porcentajes que tampoco se habían visto. Ahí con esos porcentajes, la realidad es de que hay hay conceptos que elevaron su porcentaje de deducción. Muy interesante, una computadora que tenía un porcentaje del 30% ahora se eleva al 50%. Si de por sí al 30%, después de un periodo con su vida útil de que teníamos de, de este porcentaje, pues me llevaba una deducción de 40 meses. 40 meses es tres años y un pedacito más, unos cuantos meses más, cuatro meses más. Y con esto, realmente la computadora, después de ese tiempo, todavía seguía funcionando. Pero la computadora ya estaba totalmente depreciada. Ahora imagínense que la computadora se estará depreciada totalmente en dos años. Y la computadora todavía tendré la oportunidad de, de hacer una inversión, de, de vamos, porque me va a dar IVA acreditable, me va a dar un nuevo deducible, simplemente en equipos de cómputo, pero también esto subió en, en mobiliario, mobiliario también se eleva, estaba en un 10, sube a un 25%. Un 10% de pensar las sillas, escritorios, las mesas que los depreciaba en diez años, ahora solamente en cuatro años. Vamos, tendrás prácticamente mobiliario seminuevo, pero con la posibilidad de renovarlo y para tener nuevo equipo. Y así hay muchos conceptos que tanto despachos como también empresas pequeñas van a utilizar. Este el concepto también de la herramienta que también subió, están conceptos que la verdad en eso lo he visto, imagínense una, una máquina que a lo mejor fuera una máquina de ensobretado o una máquina a lo mejor, no sé, algo que tuviéramos. Pero que al final tiene un dispositivo electrónico, antes con una deducción de un 10% en, en el mobiliario y en la maquinaria en general. Pero vamos, el hecho de que esta hubiera tenido algún dispositivo electrónico que ya la volviera y ya la convirtiera a lo mejor en un equipo de... Cómputo. Vamos, ya nos lleva a pensar y todo en una deducción, si sí, como mobiliario en el 25, si sí, como equipo de cómputo, a lo mejor que tuviera hasta el 50. La verdad es de que nos hace ver, la verdad, deducciones, que a lo mejor eh, parece que estamos sobrados en materia de una deducción de inversiones, que lo vamos a necesitar. Eso, la verdad, sí hacía falta, porque desde la salida de una deducción inmediata se necesitaba una deducción para reactivar la economía para que dijéramos, en lugar de pagarlo en impuestos, lo invierto en mi despacho, en mi negocio, y lo tengo, lo tengo en algo que voy a aprovechar. Pero entonces con esto sí lo veo que va a ser una buena oportunidad. La verdad, estas reglas habían salido antes de que nos pusieran la pregunta frecuente, que fue los primeros días de enero, los primeros días de enero de 2022, prácticamente ya habíamos saboreado un un esquema de un reciclo completo con sus ventajas de acumulación al cobro y, y vamos, nos quitó ese buen sabor a lo mejor, esa deducción que tenemos a lo mejor de no poderla hacer. Pero el no poderla hacer, a mí me gustaría, establezcan muy bien el esquema de la relación que van a tener con estos socios. Si la figura bien pudiera ser una figura laboral, la cual tampoco no está prohibida, cambie el esquema y el, el efecto de una figura laboral dentro de un esquema de una nómina, pues entendible que sí va a tener que pagar el pago de, de cuotas la cual no eran sujetos de aseguramiento, son socios, pero mantenerlo de socio es una figura que la verdad va a ser un problema otra figura que le dio también con posibilidad, pero también yo creo no está hecha para la sociedad civil la figura de repartir los excedentes si no es como un anticipo, pues como un remanente distribuible a través del rendimiento. Pero esta figura del rendimiento es un equivalente fiscalmente al dividendo. Uh -huh. Y los despachos, pues realmente no es es una figura de prestación de servicios que tiene una remuneración vamos que, que lleva cada mes. El dividendo, imagínense tenerlo una vez al año como una sociedad mercantil, si en las mercantiles, los socios trabajadores que están aportando y están en la empresa, pues ven un esquema que también ellos participen de una nómina. Ahora imagínense en un despacho que es entendible que todo el desarrollo, la supervisión de, de, de, de servicios, de proyectos. Ahí me gustaría hacer un ejemplo de una distinción. ¿Qué es una sociedad civil? Y que nos quede muy claro entre la sociedad civil. Y lo que tenemos entre sociedades mercantiles, porque a veces lo pensamos nada más en la figura de que están en disposiciones diferentes. Una está en el Código Civil, otra está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero la verdad tienen una mentalidad y visión muy diferente. Miren, en una mercantil, una empresa bien puede a lo mejor eh, basarse a lo mejor en un modelo que tiene, que lo puede replicar en una sucursal, en otra empresa, o en otras 10 empresas, la publicidad, cosa que un despacho no lo puede hacer. Si quiere llevar la misma calidad de servicios, de lo que le presta servicios a un cliente y a otros diez clientes, o a otros más, no es solamente componer franquicias de despacho, sino tiene que llevar que los socios supervisen, revisen, que pase por sus manos eh, en el tema a lo mejor de cuidar los procedimientos de llevar a cabo a lo mejor la firma consultoría, lo que lleva y entonces en ese tema realmente lo más importante está en una prestación de servicios y lo cual no podríamos decir en el socio va a haber a lo mejor despachos que van a tener un tabulador y a lo mejor una, un monto en precios que puede llegar a ser más alta las grandes firmas, los despachos como las escuelas también hay escuelas que vamos, el costo de una inscripción y, y vamos, colegiaturas, haría pensar que es una figura lucrativa. Sin embargo, no lo son, porque realmente estas figuras prestan un servicio y a lo mejor es tanta la demanda que por eso el precio es alto, se eleva. Un socio no te podría prestar de servicios 24 horas de servicio. ¿Pues ¿En qué horario? Duerme, eh, come está en su rato personal, realmente distribuye su tiempo para que lo que le queda de ese tiempo lo aplique en diferentes servicios y entonces es por ello que la hora de servicio pudiera ser alta. Pero eso no quiere decir la figura, que esto es una figura mercantil, que es lucrativo. De hecho, en estas figuras, algo muy interesante, tienen una actividad que es eh, económica, más sin embargo es preponderantemente económica pero no constituye una especulación comercial que eso es lo que la distingue dentro de las asociaciones civiles y que allá veríamos un mundo de que pueden llegar a ver hasta donatarias autorizadas pero bueno aquí en las que tenemos sociedades civiles es una figura que entonces eh, considero que la pregunta frecuente le afecta más a un despacho que llevaba un pago de un anticipo al remanente distribuible y ahora la figura que se la limitan, vamos, no quiere decir que no podría remunerarle al socio, lo puede hacer, pero hay que encontrar muy bien esta figura. Si vamos a meterlo dentro de la figura, dentro de una nómina, que es válido y que también no hay una limitante, de hecho él es el que presta un servicio dentro de, del despacho, el bufete, y donde él es el que está participando tal vez en una estructura organizacional, o si lo manejamos también con una figura, la cual también la he visto ahorita en la práctica, algunos voltearon al tema de la figura del honorario, y diríamos, realmente entre el honorario y la figura del asimilable a salarios que estaba, pues el tema nada más era porque allá venía muy bien marcado anticipos del remanente distribuible, se asimilan a salarios, pero realmente el honorario es una figura independiente que también la figura, pues es una figura con la cual, pues a lo mejor sí causante de IVA, pero se está trasladando de un contribuyente a otro, no hay una afectación que dijéramos, el despacho se va a beneficiar con el IVA, sí, pero lo tiene que pagar el socio, lo absorbe, lo paga y presente en declaraciones mensuales. De hecho, los montos son altos y por tal motivo yo vería que el criterio de la autoridad que no se ha pronunciado ante esto, no ha sacado una nueva pregunta frecuente, algún criterio, algo que dijera, no estaban prohibidos los honorarios, en realidad nunca han estado prohibidos, pero no los queríamos usar porque sentíamos que en usar esa figura, pues vamos, era como una figura de, eh, de tenerla, en realidad, cuando teníamos un, una figura maravillosa. Ahora que no la quitan, la verdad es de que no vemos tan mala figura ni del honorario, el sueldo para nada, lo veo malo el sueldo y en muchos casos habrá socios que también el tema y la figura a lo mejor de qué va a pasar con, con los registros en el Seguro Social, le dará el reconocimiento ante una pensión de retiro, le reconocerá las semanas de cotización durante su despacho y la realidad es que también cuando el Seguro Social tiene duda, llega a pedir pues ad además de que tiene semanas de cotización y con este patrón, a ver, enséñame, recibos, de nómina actividades, ¿qué hacías? No habrá problema en un despacho que realmente es la persona que está desempeñando una función. La verdad, los despachos, pues vamos, son figuras de profesionistas, es como la extensión del, del servicio profesional, vuelto persona moral. Esa figura de una persona moral, pues la verdad es de que no le vería problema el manejo de aquella figura como una manera de remunerar, de tenerlo con ello, de no estamos perdiendo el, el deducible. De hecho, está interesante la redacción porque dice trata de mostrar los deducibles del artículo 25 pero haciéndole algunas modificaciones. Por ejemplo, no menciona la deducción de la cuenta incobrable ya que la cuenta incobrable uh -huh. pues está puesta para alguien que no tiene un flujo de efectivo y si no le pagan, pues al menos deduce la cuenta incobrable porque previamente ya la acumuló. También no le manejan el ajuste anual por inflación, entendible porque este esquema no lo va a tener, pero el tema por ahí hasta la, la misma autoridad hasta comete una serie de, de errores eh, ortográficos, pone por ejemplo en el caso de que es deducible, en el caso de los préstamos, y Vamos, un préstamo no es deducible, es deducible el interés pagado, no el préstamo, pero con todo ello que la autoridad sacó una pregunta frecuente, no sé, por ahí a lo mejor han de ver sentido, querían quitarle a las personas morales y a las personas que pasaran a un reciclo los beneficios, tratando de homologar y lo cual esa figura de homologar dejar a lo mejor un unificada una figura de morales, pero es una figura muy interesante porque es de hasta 35 millones. No hablamos de, de que son morales pequeñas. A lo mejor cuando estaba antes el rango a 5 millones, sí podía haber a lo mejor un rango más limitado. Ahora hasta 35, estamos hablando de que son muchas, muchísimas morales que van a estar ahí. Y está no por opción, ¿eh? porque muchas, a lo mejor de haber sabido esto, ya estaban viendo la forma, y ahora ¿cómo me salgo de esto? Entonces también, la, las únicas maneras era que un socio fuera integrante de una persona moral, y había quien presentaba un aviso antes del 31 de enero diciéndole a la autoridad, autoridad, te aviso que uno de los socios también es integrante de otra moral, y lograban conseguir algún cambio. Hoy eso ya no se puede, hoy alguien ya está presentando sus declaraciones, que es un esquema de presentación mensual que no es con coeficiente de utilidad, otra cosa que también como extrañamos. Cuando estábamos en un régimen general y cuando estábamos pagando con un coeficiente, o incluso la, op la opción de acumulación al cobro, sí, sí. también permitía con coeficiente o con deducciones autorizadas en el mes. Y hacerlo con deducciones autorizadas en el mes es un mini cierre. Haces 12 cierres que cuando va a llegar el cierre del anual. Bueno, pues ya todos estaremos de vacaciones porque realmente presentando diciembre <ríe> no habrá mucho, a, así es que presentar, pero eso lo veremos apenas en enero 2023. Mientras le estamos sufriendo porque cada mes hay que cerrar con la deducción pagada y que la autoridad se aventó de inmediato con el aplicativo que viene modificado, prellenado en un ISR simplificado, en un IVA simplificado. Y tenemos ahí problemas. A la par, la autoridad quería lanzar también la versión 4. Era imposible que hubiera salido la versión 4 del CPDI de manera inmediata. Le ha hecho eh, prórrogas y precisamente también eh, saca desplegados noticias y en la cuarta modificación a la resolución miscelánea, pues bueno, ya proyecta que esta estará para el 2023 como única opción. Okay. Mientras podremos utilizar la versión 3.3 y mientras los esquemas realmente ese prellenado le hemos sufrido en el régimen simplificado de confianza. Que si las pérdidas que traíamos de años anteriores al presentar la anual se corrigió y vamos, logramos tener ahora sí amortización de pérdidas de años anteriores. Polémico porque el prellenado no lo mostraba, y sin embargo, las preguntas frecuentes decían, sí, sí va a poder tener y hasta estará prellenado en su declaración, una vez presentada la declaración con la pérdida. Entonces, el esquema lo ha ido mejorando la autoridad porque la verdad, lo saca un esquema que está abarcando esquemas de morales que estaban eh, en el título dos, de morales que estaban en un esquema de opción de acumulación al cobro, Esquemas de muchos contribuyentes que, bueno, están aprendiendo en ese esquema de quitar el coeficiente y sus pagos provisionales, hacerlos con un cierre de llevar controles. A la par, la autoridad ahorita, pues, está mandando mucho las famosas invitaciones que si lo declarado en provisionales o en las anuales, que no coincide con lo declarado, los FDI, el tema hay que conciliarlos muy bien y efectivamente hay que estar al pendiente que ese... Eh, esquema de declaraciones, el ISR simplificado, realmente vengan los comprobantes, por los cuales eh, estamos notando que muchos comprobantes, pues a lo mejor, eh, ahorita con la versión eh, que venía de la 4 y la 3.3, muchos perdimos comprobantes en junio. Algunas empresas lograron pasar a la versión 4 y estuvo muy bien. Y él, tal vez mandaron algunos avisos a sus clientes de, oye, mándame tu constancia o actualízame tus datos, dame tu nombre, tu régimen fiscal, el uso del comprobante, tu código postal. Y si uno dijo, después, después, después lo mando, en junio me tocó ver que muchos, no nos llegó el comprobante fiscal, a lo mejor del teléfono, del servicio de internet, de algo, y es que lo mandaron a un comprobante global, la empresa no se va a detener en facturar, va a facturar, pero si uno no actualizó sus datos, pues lo mandaron a un comprobante un público en general. Asimismo, creo que muchos comprobantes, tenemos que estar al pendiente, si desde enero y hasta la fecha los hemos solicitado y se han cargado a través del aplicativo. Una situación en la cual hay una fecha de cuando se timbra y hay una fecha de cuando se paga y que también deberíamos de tener control también en los comprobantes de pago los recibos de pago ya a veces no lo hacemos entonces creo que este esquema con lo que nos dieron a conocer en la exposición de motivos con los temas que va a venir a lo mejor un prellenado y una facilidad hoy todavía cuesta trabajo no ha alcanzado a verse pues pero de alguna manera tendremos que llevar un control mes a mes el ingreso cobrado, pues al final ese siempre, siempre va a estar y creo que tenemos más control en lo que cobramos, pero en el tema de la deducción a veces no tenemos tanto control o en el manejo de la deducción de inversiones, que también hay que sacarlos en papeles y alimentar el sistema para ponerle, tienes por las adquisiciones a partir del 2022, pues tienes porcentajes interesantes, pero también hay que ver la manera que el aplicativo pues estén cargándose en porcentajes en en lo que pones mes a mes entonces son pequeños mini cierres pero de los cuales la verdad es que sí hay hay que estar muy al pendiente y por la parte como tal de los despachos la verdad pues sí algunos se fueron al amparo y a lo mejor es viable que ellos le puedan ganar porque es un terreno que no esté en ley que por el tema de legalidad y que no hubo una mayor explicación de quitar aquella deducción, pues bueno, lo van a tener tal vez ahí ese tema ganado. Yo esperaría que a partir de ahí la autoridad también viera lo importante que es para los despachos. El tema no se deja de pagar el impuesto, simplemente el impuesto es más transparente, es una figura donde el impuesto se paga a través de los socios y se pagaba a través de una retención y vamos la pagábamos del socio, y ya estaba pagada del despacho, ya era una manera transparente de llevar este pago, pero vamos, el hecho de que ahorita ya nos cuesta a lo mejor pensar en en meterla, y la verdad es que sí, yo no la metería con el riesgo de la pregunta frecuente, buscaría otras alternativas y buscaría la manera de poder eh, usarlas. Nunca, la verdad, estuvieron prohibidas, pero bueno, es un tema siempre que en un despacho se va a sentir más cómodo cuando empiece a ver y con respecto a otros despachos cómo están manejando la remuneración la verdad en todo ello sí lo veo las figuras pues bueno hemos tenido que seguir pagando a lo mejor en ese importe hemos utilizado seguro la figura independiente la figura de nómina pero vamos la otra sí no no tenía caso manejar retenciones jugárnosla que en algún momento a la mitad del año o al final del año dijeran no es deducible y lo pagado como retención pues ¿qué va no a hacer? Quedo, ¿no? ¿No ¿Dónde, Pedirle hace <ríe> Ándale, la verdad sería complejo creo que ahí ha sido una de las figuras y la verdad es que también nuestra profesión se desenvuelve muy bien a través de los, la sociedad civil es una figura que la verdad hay despachos hay escuelas también las escuelas quedan también muy bien en ese modelo hay también inmobiliarias que se dedican únicamente a la administración de inmuebles y quedan ellas también, porque es una figura que nace desde la figura del Código Civil, y pues vamos también, entra muy bien como una moral que siga aquellos objetivos. Entonces hay una gran diversidad, nada más que de todas ellas, pues la figura, habremos que, que ver el, el mejor modelo para la deducción. Perfecto, perfecto maestro. Voy a, voy a interrumpirlo aquí para Atención. dar unos saludos, ya que nos están llegando yes. en, en, aquí en, en nuestra transmisión en vivo. Saludos aquí a Esteban eh. Elizalde, Mendoza, que pues ya, ya es seguidor de aniversario, ya nos, siempre nos, nos, nos, ve por acá los días martes, ya vamos a regresar a los miércoles, también le comentaba aquí al maestro Francisco, ya me parece que la próxima semana, en dos semanas estaremos regresando a los días miércoles. Eh, también saludos ahí a Jesús Go, excelente aporte contadores, saludos Jesús, eh, Teresa Martínez, saludos, maestro Carlos, saludos, Teresa, y pues, eh, a todos los que nos están acompañando, también les recuerdo que el día de mañana tenemos un programa bastante especial en eh, Rompiendo Paradigmas, es el programa de aniversario. Entonces, pues va a estar bastante bueno como todos los miércoles, el día de mañana a las 9 de la noche, pues vamos a tener nuestro eh, programa de, de aniversario, digo nuestro porque pues yo también me siento parte aquí de la familia Census, aunque... Tenemos el programa eh, separado, digamos, aquí en Noches de Census, pues el día de mañana, miércoles, en Rompiendo Paradigmas, ahí con, con todo, todos los maestros de, de Rompiendo Paradigmas, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Efraín Salvador, el maestro Enrique Corona y el maestro Antonio Aranda, pues los esperamos el día de mañana a las nueve. Y... También aquí saludos a, a Lucas Díaz, saludos con Tor Pedro y con Tor Yañez, saludos Lucas, también siempre nos, nos honra con, con su presencia aquí en estas transmisiones en vivo. Y eh, quiero comentar, maestro, con, con, con lo que ha estado refiriendo, precisamente las, las personas morales en este caso, como decía, si nos vamos a las preguntas frecuentes, pues muchas veces, eh, en este caso, algunas veces nos ven abogados, nos ven... Así contadores es. fiscalistas y pues los abogados dicen oye pero pues dijeran por ahí miscelánea mata ley y ahora resulta ah, que, que preguntas frecuentes matan hasta la ley no y, y en ese sentido eh, pues yo creo que las preguntas frecuentes como como lo indica aquí el maestro yo no me arriesgaría dice pero eh, sin embargo en esta en este copy paste que hicieron prácticamente el artículo 25 el artículo 208 donde como ya lo comenta en esta en esta comparativa de que, ah, fíjate que en el 25 me habla de intereses de vengados, pero en el 208 me habla de intereses pagados, no de vengados. Eh, sí. Lo que se refiere, ejemplo, al costo de lo vendido, en el 25 viene incluido como tal, pero en el 208 para este tipo de personas morales, pues son las adquisiciones de mercancías, ¿no? Sí. Y es donde también en un artículo transitorio que se, que se derivó de, de la reforma pues nos dice, ahora vas a tener que llevar dos controles, si tú traías inventario a, a, antes del 31 de diciembre, pues ahora lo vas a tener que deducir vía costo, ese lo sigues deduciendo vía costo y te sigues con las compras, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el mayor punto que se vio afectado o de los mayores rubros que se vieron afectados, como decían, y ahora ¿cómo le voy a pagar a mi socio? Porque en el 25 sí estaba ahí en la fracción novena, pero... En el 208 prácticamente o se te olvidó o lo desapareciste, pero de ahí, como dice el maestro, ya en las preguntas frecuentes me dijo, ¿sabes qué? No puedes, ¿no? Y pues era uno de los mayores rubros o de los mayores importes que las sociedades civiles eh, pagaban y por lógica se hacía deducible considerando que se eh, emitían o se pagaban asimilados a salarios y haciendo la retención correspondiente, ¿no? De acuerdo al artículo 94. Pero ahora que la autoridad nos limita y nos dice, ¿sabes qué? No, como le dice el maestro, pues, ¿qué esquemas o qué podemos hacer? Porque si yo soy una sociedad civil, soy un despacho sociedad civil, aunque no me dejará mentir, maestro, que por ahí he conocido despachos sociedad anónima. Entonces, ah, se han creado. Pues, sí, ok han creado y precisamente digo bueno pues y, y, si estás en la nómina pues posiblemente el dividendo no te pudiera funcionar como como lo mencionaba pero sí, sí, sí. en una en una civil como tal pues ahora cómo le hacemos para remunerar estos socios como comentaba el maestro pues una sería la vía nómina pero también con ese cuidado de encuadrar perfectamente la subordinación no como como lo pide la ley federal del trabajo y como lo pide en algún momento los sujetos de aseguramiento en la ley de, de seguridad social y en ese sentido, ¿algún otro esquema o alguna otra sugerencia que nos pudiera dar como sociedades civiles para efectos de poder remunerar a los socios? ¿O cómo, le, cómo, cómo me están pagando ahorita, no? Y, y recurrimos, pues, a, a, como lo comenta a veces, a algunas estrategias, a algunos despachos, a algunas cuestiones ahí que se puede prestar la interpretación, pero que nos convenga o que sea lo más sano o por lo menos lo menos riesgoso pues eso nos va a llevar a, a tener un, un buen manejo, ¿no? Adicional a lo que comenta de la plataforma, que prácticamente ya viene precargada y, y pues no, no le puedes mover mucho, ¿no? No le puedes mover mucho y prácticamente si le mueves es decirle a la autoridad algo ando haciendo diferente uh -huh. y prender el foquito, ¿no? Prender ese foquito. Entonces, maestro, en ese en este tenor de ideas, en este panorama que ya nos ha estado compartiendo, eh, ¿cómo se podía remunerar a estos socios? Porque yo creo que la, la pregunta eh, básica, la pregunta principal, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hacemos? Esa, esa sería la, la, la cuestión ahí más. De figura subordinada, los sueldos, pero como bien dices, encuadrarlo muy bien, sobre todo porque en el tema, cuando podemos llegar a lo mejor al tema de reclamar una pensión de retiro, pues van a, a preguntar el tema de que, ah, estuviste en el despacho, yañes más asociados, ¡Ah, qué bien! Pues tú eres el dueño. Entonces, la figura parecía más que se hizo en torno para, para favorecer a tener semanas de cotización y tener un esquema de pensión. Entonces, considero que de ahí muy bien manejado el tema, una subordinación y figuras. Otra que también veo es en la figura independiente, que sería la de los servicios profesionales. Y los, los servicios honorarios, profesionales, ¿no? los honorarios, uh -huh. es que esta figura pues en realidad es una figura que también a, del 2021 y hacia atrás nadie la había utilizado y alguna vez me llegó un comentario de que en un despacho querían utilizar la figura y la verdad la figura se me hacía interesante, pero no le daba la importancia y me decían, bueno, es que realmente no hay, no hay una diferencia porque con esta traslado el IVA y se lo paso al socio, hay retenciones y en realidad hay una figura independiente que cada socio, pensemoslo así, que este despacho está formado por un contador, un abogado y un arquitecto. Y ahorita que pasó el periodo de los dictámenes, el único que tuvo chamba y cobró fue el auditor, el, el contador. Entonces él metió su factura y vamos a pensar que él es el único que recibe una remuneración, separando el IVA, las retenciones y las figuras porque realmente los tres están realizando una figura como profesionistas dentro de una moral. Es una figura que en la cual, por eso no le vería problema, porque es el prestar un servicio independiente donde cada uno, pues, como tal, pues, no tiene un tema y figura de podría ser de subordinación, cada uno se desenvuelve con su herramienta, con sus medios, con la forma en donde le cobra los servicios. Pero aquí lo llevaba al tema de tener un buen contrato en la manera de, de encuadrar los elementos, tal vez de una prestación de servicios que, que se lleva a cabo, porque el tema ahorita es la materialidad. Y ese tema de materialidad, siempre los servicios profesionales son de los que, pues bueno, eh, padecen mucho por el tema del control interno, porque lo verían fácil, a lo mejor el tema de eh, eh, una cantidad, a lo mejor... Aquí creo que es una, una figura en la cual se puede manejar si va a haber una figura con cierta periodicidad, regularidad, cómo vendría con ello. La verdad es de que eh, como una figura, una sociedad civil en la cual también pudiera haber ciertas funciones, eh, cargos a lo mejor, creo que se tienen que definir muy bien si va a ser una figura, figura laboral con subordinación y en una nómina una figura independiente pero también muy bien marcada con elementos de qué es lo que está prestando de servicios y a cambio de ese servicio se le remunera pero se le retiene y bueno están a lo mejor elementos que pueden probar que la persona prestó tales servicios, no es una figura únicamente de remunerar porque es socio y que a él se le mande una cantidad para cubrir sus gastos del mes no es porque realmente está desempeñando una función dentro de lo que se llevó a cabo en el despacho, y ahí por eso tendríamos que armar un esquema de remuneración vía nómina, vía independiente las figuras la verdad también en, no habían sido necesarias buscar como en una mercantil que en una mercantil pues buscamos elementos y si el socio es dueño a lo mejor de terrenos de, de vehículos, de propiedades buscar en el arrendamiento en una sociedad civil no era necesario, porque en realidad era suficiente la figura del anticipo, pero ahora que no está, estaríamos buscando en elementos que tanto, si lo que se lleva la figura, obtiene ingresos por la prestación de sus servicios, el despacho, pero vamos, de ese servicio que presta, que tanto requiere, a lo mejor que que alguien le hubiera proporcionado elementos el vehículo, la computadora, elementos que se usen. Entonces, creo que las figuras de remuneración, vamos, siempre estamos con el tema de que es es mal visto la autocontratación, no está prohibido y se pueden llevar a cabo si se, se arma muy bien, se tienen elementos, existiera materialidad, existieran figuras que nos ayuden con ello, y bueno, todas estas figuras las veo más sanas que intentar la figura que está en la pregunta frecuente, pero que en cualquier momento la autoridad pudiera completarla, detallarla. Habrá que ver qué va a suceder. Normalmente los amparos no son inmediatos. Tardan varios años en resolverse los juicios y en empezar a través de tribunales a resolver qué va a suceder con aquella situación. Puede pasar varios años y sin embargo en los despachos sigamos todavía con el tema de qué es ¿Y cómo les vamos a remunerar? Claro, claro, maestro. Eh, aquí tengo otro comentario, precisamente eh, derivado de remuneración. Nos comenta Juan Ramírez, la sociedad civil universal, dependiendo del Código Civil del Estado, nos puede permitir pagar a los socios mediante otro concepto. Y estaba checando este concepto de sociedad eh, civil universal, y si no mal recuerdo, eh, fue en el estado de Yucatán, ¿no? En el estado de Ajá, Yucatán, donde, donde vienen estas sociedades civiles y establece la obligación como tal de pagar alimentos a sus socios industriales, ¿no? Fue ocupada en algún momento, por ahí eh, vi una tesis de jurisprudencia donde la Suprema Corte mencionaba que el alimento como tal no está exento porque ese alimento en realidad lo ocupaban como parte exenta para librarse del pago del impuesto sobre la renta y esta jurisprudencia lo que, lo que aclaró es la número 7JSS 75 por si eh, la, la gustan buscar, que no es que en eh, caso en que los alimentos no están exentos para efectos del impuesto sobre la renta, y los que regula el Código Civil Federal dice aquellos que implican una obligación entre personas físicas que tienen una relación de parentesco por consanguinidad, matrimonio, divorcio, en los casos que señale la ley, concubinato o adopción. Entonces, pues yo creo que son algunas eh, formas que en algún momento se ocuparon, fueron vistas, pero también hay que tener eh, ese... Así que ese debido cuidado, ¿no? De, de, de ver qué disposiciones han salido después de, de su manejo, después de, de que se ocuparon. En algún momento sí fueron bastante famosas, precisamente todo el mundo se iba para ese estado a hacer <risa> sociedades <risa> civiles, ¿no? A sociedades civiles universales. Pero en ese sentido, pues yo creo que esta remuneración, eh, tengo aquí el otro, el otro comentario del maestro Antonio Aranda sobre los honorarios. Nos dice el problema que si lo hacen con honorarios... Existe la retención de ISR y de IVA, sí, lo cual paga una parte la empresa y otro la persona física. Se vuelve más complejo, ¿no creen? Eh, yo creo que en este sentido, por ejemplo, eh, eh, si el tema está el de las retenciones, eh, y mi pregunta personal sería, ¿y si no se hace por, por honorarios, sino a un reciclo, a un reciclo persona física? Para el tema de la retención de, del 10%, se estaría bajando una retención de 1.25%. La, la del IVA, pues esa sí no nos libramos, esa va a ser igualita. Pero si eh, aquella persona que vamos a remunerar como un servicio, bueno, un servicio personal independiente como tal, eh, y no esté en honorario, está en reciclo, la carga oh, la carga tributaria va a ser la misma solamente la retención en ese momento tendría que ser menor al, al hablar de reciclo, ¿no? Y aquí tengo otro comentario, Lucas Díaz. Contador Yañez, ¿podrían todos los socios de una SC de contadores cobrar por honorarios, incluyendo el que encabeza el despacho? Porque al final todos se juntaron para desarrollar los servicios de contabilidad. ¿Cómo ven? Interesante, fíjate que en esa figura es cierto, la, la figura de poder manejar, distribuir, si sí, proporcionalmente eh, cuando hubo a lo mejor sentencias, juicios, el abogado me compartió, ahora que fueron servicios contables, también una manera de distribuir y equitativamente los trabajos, tener a lo mejor esto a través de asambleas y que las figuras a través de sociedades civiles tener como un elemento que guarda una un historial, una bitácora de decisiones tomadas entre un consejo, entre socios, entre decisiones tomadas en conjunto. Piense que hay algo, algo también complementado un poquito en esa figura. El reciclo se oye muy bien, pero el tema, porque incluso no habría diferencia, el reciclo, decir servicio profesional, puede ser reciclo, persona física, lo único nada más es que le limitan en que sea integrante de la moral. De la moral. Y ahorita sí, seríamos Seríamos precisamente la situación que limita, pero que, que sí se oye muy bien haberle pero, pagado, porque en, en una relación laboral, pero aquí en pero, este, se oye bien. Sí, sí, referente a eso, precisamente nos comenta aquí el maestro Aranda, sí, dice, sí. recordemos que el reciclo persona física no puede ser reciclo si pertenece a la persona moral. Sí. Eso. A no ser que ponga a la esposa y yo maneje la empresa por fuera sin estar en el acta. No cual, creo que sea una idea. Lo, lo cual es me vuelve eso. el verdadero beneficiario controlador. <risa> sí, y pues no, estaríamos impoli, imposibilitados. Digamos, en ese tema de honorarios, entonces quedaríamos en el, en el régimen que nosotros conocemos como general, ¿no? Y atendiendo Ajá, sí. a, a, a las implicaciones que provocan las retenciones en ese sentido, ¿no? Entonces, es ba bastante interesantes estos esquemas de... de de remuneración, eh, que entendamos eh, esa parte eh, dentro de la plática que eh, el, los esquemas o las, las formas de remunerar son formas, mmm, me voy a permitir llamarlas así, sanas o sí. menos riesgosas, que en algún momento los, eh, los mismos socios van a decir, oye, contador, pero pues no me conviene, ahora voy a pagar más, ¿no? O ahora me vas a quitar más, o se genera la obligación administrativa de enterar las retenciones por mi parte de elaborar los recibos, de llevar mi propia contabilidad, cuando tú, tú me pagabas por asimilados y yo Ajá. tranquilo, ¿no? Entonces se generan cargas adicionales, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que a, a como está la disposición que nos quitaron ese renglón del 25 para el 208, eh, una de las formas más sanas pues sería acreditar como tal la relación eh, laboral, vía uh -huh. nómina, o la otra por honorario de una forma independiente, ¿no? Van a salir en el mercado estrategias por eh, buenas, malas, pero pues siempre evaluando esta, esta posibilidad del riesgo, ¿no? Recordemos que también dentro de las reformas en este año, existieron reformas en cuestión de razón de negocios, que nos está impactando eh, en gran manera en muchas disposiciones, beneficiario controlador, y que este beneficio económico esperado, enfrentándolo con el beneficio fiscal, en algún momento nos va a traer alguna consecuencia cuando querramos tener un ahorro como tal en la parte impositiva, ¿no? Hay que tener en cuenta también estas, estas disposiciones. Nos comenta aquí el maestro, ahora bien, soy un socio y trabajo para y dentro de la moral. Por consecuencia, puede remunerar conforme el 94, es decir, ser trabajador de la moral y a la vez... El asimilable, el, pero fíjate ya, que ajá. en esa figura vamos a manejarla de esa forma la uh -huh. verdad no, no, es sano tener tener que que la que que de 9 a a eh, soy trabajador y después de las las ya soy a lo mejor una figura independiente, me cambio de gorra y ya soy la figura independiente porque a ojos de las autoridades fiscales ellos lo van a ver como una figura que se está simulando que no, no, está llevando una figura ellos lo van a, a hacer ver que todo es laborable iban a venir seguro social, Infonavit, gobiernos locales, y todos ellos es mucho más alto, más costoso la figura de la nómina, y haberla separado, por eso no lo veo sano, yo preferiría más mantenerlo en la misma canasta, y una figura que también ahorita salió, imaginemos la figura de, del honorario, ya ahorita, por ejemplo, ha habido comentarios, ha habido algo ya de aceptación, a lo mejor, si el honorario y la entrega del recibo, Vamos, el artículo 94 que habla de, de la asimilación a salarios contempla otras figuras, otras fracciones. Va a ser la fracción 4, está muy interesante, y también uh -huh. la fracción eh, me parece que es por ahí la, la quinta, sexta, donde habla de servicios profesionales que voluntariamente se asimilan a salarios. Ante esta figura que no le cambia en nada la de honorarios, nada más que voluntariamente se asimila la nómina y en realidad podría extenderle el recibo. La figura se oye bien, pero algo que le veo también interesante, hay muchos despachos que pudieran no haber llevado una nómina y toda la figura la llevaban a través de los socios y con esa figura. Entonces, ¿cómo que voluntariamente se asimila y a qué nómina que a lo mejor ni tiene? O el tema a lo mejor de, de una figura que también podríamos estar cayendo en una figura que parece hoy más un control. Es una fracción cuarta que dice, honorario, honorarios eh, prestados por a una misma prestataria, eh, que son eh, preponderantes a un preponderante mismo prestatario. A un prestatario. Esto, eso de preponderante a un mismo prestatario era un mecanismo de control para evitar, y esto viene desde la época de los recibos aún en papel, y el tema de que eh, vamos demostraras que prestabas el servicio a otros no era la única y exclusivo eh, este porque si no te tenía que asimilar a salarios y a lo mejor no le veíamos sentido imagínense que la figura te asimila salarios la fracción cuatro porque eres el único por el que obtienes un ingreso y de tal manera que con eso ya te limita en tu posibilidad de ser un reciclo y de llevar la figura como persona física, estás atrapado al recibir honorarios preponderantes de un mismo prestatario, no puedes llevarte la figura. Nosotros en el esquema que hemos visto aquí no podíamos porque éramos socios integrantes de una moral, pero cualquier otro que prestara servicios únicos preponderantes a un mismo prestatario queda atrapado en el mundo que aquella le tiene que retener, asimilar a salarios, y no podría contemplarse esa figura dentro del reciclo entonces se vuelven unas combinaciones unas dentro de algo que ya estaba esa fracción cuatro y que parece volver a tener vida ya la verdad parecía letra muerta esa fracción cuarta y la fracción que le sigue sobre los servicios profesionales o las actividades empresariales que voluntariamente se asimilan esas dos las veo son figuras independientes si en ellas las utilizo y las utilizo bien con un buen contrato y figuras que así como había recibos y figuras independientes, también se podrían llevar en asimilable, pero bueno, hay que tener todo ese sustento de lo que se está remunerando. Ok, ok, fíjese, eh... Que, que nos comenta aquí también el, el maestro Aranda. Aranda Esto, muy bien. Muchos saludos al maestro de, Antonio. Dice, oigan, se dieron cuenta que todas las morales que tuvieron negativa la opinión de cumplimiento no las pasaron a Recico a pesar de que cuadraban en ello. Pues, data sí. el hecho era en noviembre no presentar la declaración en diciembre y listo, <risa> no pasaban. <risa> Sí, de hecho, razón, eh, yo claro. creo que por, por, lo, por lo que establece la propia, la propia ley, ¿no? Por ahí del artículo 2.14, cuando no se cumplan los requisitos para continuar tributando, pues van a tributar en términos del artículo 2, ¿no? En este caso también, si encuadraban, pero al tener una opinión negativa, pues se entiende que no estaban al corriente sus obligaciones fiscales y, pues, no te paso, ¿no? En ese sentido, eh. Personalmente me sucedió eh, ahorita en abril, de hecho presentamos aclaraciones en, de reciclo moral, de precisamente una sociedad civil. tuvieron reciclos que las pasó automáticamente la autoridad, tenía por ahí a más tardar el 6 de enero como fecha sí. límite para pasarlas automáticamente, o si no presentar tú eh, el mismo aviso, ¿no? Eh, para pasarte. Entonces... Eh, Resulta que en, en el mes de mayo, cuando vemos mayo, junio apenas, opinión de cumplimiento, nos sale que debemos el ISR del mes de abril, del mes de abril, pero en personas morales título 2. Oh, Entonces nos acercamos, nos acercamos a la autoridad, nos acercamos al SAT y les dijimos, oye, ¿por qué me está requiriendo título 2? Si tú mismo me pasaste a Recico y me pasaste y viene la fecha de actualización de obligaciones, con, con tal fecha tú me pasaste primero de enero del 2022. Y lo curioso fue que pasó de, con Empresas de Nueva Creación, que este 2022 fue su segundo año. Y lo que nos dijo la autoridad es que el sistema, como reconoció tu moral en marzo y tu primer moral fue en régimen general, entonces como que el sistema entendió que tu primer declaración del ejercicio eh, fiscal 2022, la trimestral del segundo ejercicio, la debiste haber presentado en abril. Entonces, eh, la autoridad dice, pues manda aclaración porque no, no debió ser, ¿no? Y pues ahí estamos con la aclaración precisamente por el, por el tema del sistema. Y como lo comentaba el maestro, pues yo creo que ahorita ha sido un tema de prueba-error en, en tanto en los aplicativos de, de, de, de, que vienen prellenados. En esta cuestión a nosotros sí nos nos causó, este pues extrañece el hecho de que la autoridad misma nos estuviera solicitando y hasta dijimos no nos haya regresado al título 2 ¿no? Entonces, eh, pues en ese sentido sí nos acercamos, se presentaron las aclaraciones y todavía hasta el momento no resuelven nada, pero eso fue lo que nos comentaron en, en, en la subadministración sub de, de servicios, ¿no? Y... Uh, la propia ley y el sistema dice detectaban incorrecto y el sistema no piensa <risa> lo que estamos diciendo. Bien. Pues bastante interesante, yo creo que eh, pues es un tema que, que todavía tiene mucho, mucha vida, ¿no? Eh, eh, las remuneraciones también, como lo comentaba, fíjese que no se me había ocurrido esta parte de, de la fracción cuarta del 94, eh, donde pues estos honorarios que se prestan preponderantemente a un prestatario pues se pueden asimilar a salarios y ya no ya no estoy como, como el régimen de honorarios, sino ahora eh, pido que me los asimilen a, a salarios, porque también dentro de esa fracción está a la disposición de que se lo tengo que solicitar con anticipación, no que se lo tengo que solicitar para efectos de que me pueda remunerar, bueno, me pueda pagar y ese pago como tal me lo asimile a salarios. Eh, pues bien, maestro, pues eh, algunos últimos comentarios con respecto a este, a este tema, se nos fue la hora volando ya... Eh, eso, volando, pues bastante bastante interesante. Yo creo que el, el auditorio que nos estuvo viendo el día de hoy, pues se va eso. se va con, oh, pues con algunas preguntas también, ¿no? Y con, con el estudio que tendremos que hacer de la ley y ver algunos supuestos en los que, cuales podemos encuadrar. Pues le dejo los micrófonos para que se pueda eh, despedir sus comentarios finales y poder cerrar este programa. Muchísimas gracias, eh, maestro Pedro. La verdad que gracias por la invitación, la oportunidad de estar en los programas eh, de census, noches de census, la verdad es que también, con mucho, con mucho gusto. Y la verdad, eh, pues estamos ahorita a la mitad del año, y la mitad de un año donde todavía los programas, como bien ahorita comentamos, están todavía apenas el esquema de declaraciones. Hoy tenemos diferentes plataformas. La verdad es que también estaba haciendo cuentas y entre los esquemas para presentar una declaración. Pues bueno, están los temas de todavía el régimen de incorporación fiscal que todavía vive, a pesar de que no está ley, algunos le llaman el régimen zombie, porque <risa> camina, existe, pero ya no existe. Y entonces, existen esquemas de mis cuentas, ¿Es existen esquemas todavía también para los que están en el reciclo, que tienen su propia plataforma, sus esquemas de consulta, sus esquemas de envío de declaraciones sus esquemas de presentación. La verdad es que sí, la autoridad se llenó, quería unificar y la verdad es que ahorita está teniendo tres esquemas muy diferentes. El régimen general, el régimen simplificado de confianza y el régimen de incorporación fiscal que todavía le dieron vida y, y vamos, son esquemas muy diferentes dentro de ellos y que por eso cuando alguien se te acerque y oye, pues me puedes llevar mi contabilidad, qué tan difícil va a ser, soy persona física, pues requiere que tengamos una preparación que para cualquiera de estos esquemas en algún momento esto pudo haber eh, seguido a una misma canasta de la actividad empresarial y servicio profesional y todos estaban ahí perfectamente, hoy esta figura pues la verdad está bastante compleja de analizar en qué figura nos encontramos qué obligaciones, cómo es eh, el tema de preparar comprobantes, declaraciones, vamos a cumplir, pues bueno, va a ser una figura interesante, el anual que eh, se ve que va a ser con menos carga administrativa, si toda la carga le estamos haciendo en los mensuales, ya no deberíamos de tener carga al final del año. Y pues bueno, con eso me despido, la verdad, muchísimas gracias, gracias por la invitación, maestro Pedro. Y bueno, un saludo también al maestro Antonio Aranda, que nos ha estado escuchando y que también me da un montón de gusto. Muy buenas noches a todos. Pues gracias, maestro Francisco, y pues gracias a todo nuestro, nuestro auditorio. Les recuerdo que mañana el programa especial de Rompiendo Paradigmas de su aniversario, pues mañana a las nueve los esperamos también por esta plataforma de eh, census capacitación. Y pues, eh, me despido, nos, nos vemos el, el siguiente martes para seguir platicando en estas noches de censos, servidor Carlos Ramírez, pues agradecido con ustedes por habernos visto, y pues quedamos quedamos a las órdenes. Nos vemos el próximo martes.